No creo en los días que siempre desviaba de no que viera morir porque es amare. Porque la sociedad no lo define, porque se extraña estadísticamente. Aunque sea solo una riqueta, la normalidad y la normalidad existen, sostienen y se afectan en el riquísimo. ¿Y quién? Los clasifico así. ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quién influencia el código general dominante? ¿Qué persona? Intenta cambiar sus percepciones de comportamientos y o de personas. ¿Con qué fin? Cuando caracteriza a los diablos. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué tan prescriptivo se vuelve difícil? Está bien, controlar socialmente a aquellos desviados, pues cometen crímenes que necesitan atención médica. Y la estoy quedando. Y